Muy buenos días. Ante todo, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso nudos del Conocimiento del año 2022. En esta oportunidad presentaré una comunicación del área de investigaciones históricas sobre el feminismo titulada Visibilidad de la mujer venezolana en tiempos de la independencia. Mi nombre es Ingrid del Valle García Carreño. Al tratar el tema de la independencia en Venezuela, lo primero que nos viene a la mente es nuestro libertador Simón Bolívar y otros tantos héroes próceres de la patria, como Francisco de Miranda, Piar, entre otros. Al parecer, el género no figuró en las realidades del pasado o los actos de estas mujeres no fueron dignos de ser escritos para la poster posteridad. Sin duda alguna, quienes escribieron la historia de venezolana no se preocuparon en incorporar a la mujer historiográficamente. Con este trabajo bibliográfico, se pretende resalcir el papel de la mujer en la historia venezolana. Se ve claro que la, la omisión del género reconoce a hechos asociados directamente al poder, a las guerras, sus héroes y casi todos los combates dirigidos por hombres. Actualmente las escasas referencias eran elaboradas por las propias mujeres. Es imperativo un cambio de paradigma en este tema, pues son las historiadores venezolanas quienes se han ocupado de recuperar las huellas femeninas dentro de nuestra historia. A mediados del siglo XX, se procede con el estudio y análisis de los diversos testimonios y documentos del pasado, para de esta forma conocer la actuación de la mujer fuera de la vida tradicional doméstica y la trayectoria en la vida política de ese tiempo. Se busca destacar sus valores, sacrificios, fortalezas, como luchadoras y defensoras de la causa patriótica, independientemente del rol social raza que desempeñaban en ese momento, se evidencia que en toda la geografía de Venezuela existen heroínas y mujeres anónimas que sacrificaron sus vidas, familia y bienes materiales al creer en la causa de la independencia y la libertad. La mujer venezolana, Participa en la sociedad patriótica apoyando a sus padres, esposos, hijos y hermanos en la lucha por la independencia. Influenciadas por la cooperación en la revolución por familiares o desde sus casas al oír hablar de los ideales de libertad, trabajando en la clandestinidad con el ejército republicano, lo que despertó el patriotismo. Las venezolanas estuvieron presentes durante la guerra. No faltó su presencia en los Andes venezolanos, en Occidente, en el centro, en los llanos o en el oriente del país, luchando por los ideales de libertad y amor por sus tierras. Las mujeres se desempeñaron en muchas actividades, aprendieron en la clandestinidad a empuñar las armas, conspirando, difundiendo pro propaganda política, también trabajaban como enfermeras o permitían en sus casas, sus haciendas, reuniones clandestinas, discutiendo los proyectos políticos de la revolución motivadas por el deseo de ver una Venezuela libre del yugo español. Con este trabajo, se busca exponer el testimonio de algunas mujeres venezolanas cuyo papel es relevante en la lucha de la independencia. Heroínas que vivieron la opresión extranjera y no se conformaron con ser espectadoras frente a la lucha sangrientas. Entre patriotas y realistas, estas mujeres demostraron que en ciertas encrucijadas del destino, se requiere el esfuerzo de todos y para todos. Y que cada contribución tiene su especial valor, por lo que no existe el aporte pequeño ni inútil. Durante los tres siglos de vida de Nueva España, las rebeliones de los indígenas y los esclavos, los tumultos de las castas sometidas y las acciones de los criollos prepararon el terreno para la revolución de independencia. Las rebeliones indígenas fueron constantes, y en ella también las mujeres intervinieron masivamente en las luchas por la tierra y en la defensa de su etnia. Anacaona en la española, Gaitana en Colombia, Guadolca en Chile, Apaguanay y Soto en Venezuela. Son algunos de los nombres de las primeras luchadoras de la resistencia indígena.